Bien, gracias, amado Yerjan, amables televidentes. Bueno, sabiendo nosotros y que iniciamos la semana con la atención en la parte de Haití, un país, un pueblo que ha sufrido los embates de la tiranía, de, la, de lo absurdo. Porque no hay razón para que un pueblo sea sometido por su propia gente, por sus propios líderes, a lo que han sometido a Haití. Y de hecho, ha servido de plataforma para engrosar capitales extranjeros que con la ayuda presentada a raíz del desastre de 2010... Lo que hicieron fue el gran negocio del siglo y con ello incrementar la posibilidad de la solución de Haití con República Dominicana. Al punto que desde entonces todos sabemos que República Dominicana ha compartido su presupuesto nacional en salud con el vecino pueblo de Haití. Eso es solidaridad extrema y un tanto descontrolada. Yo no pido más, simplemente que nosotros tengamos los pies sobre, sobre la tierra y, de, y, y tengamos conciencia de lo que afectaría a República Dominicana de tener una estampida por no tomar los correctivos del lugar y no poner las cosas claras con el vecino, pero sobre todo con lo que empujan a ese vecino a tener que buscar un lugar donde vivir, porque de lo que... Estoy seguro que ninguno de nosotros estaría deseando que ningún ser humano, sin importar raza, color o riqueza, mal pase teniendo un territorio, un lugar de origen y donde se supone que han servido de plataforma para que les gobiernen. Ciertamente que lo que ha habido ahí es siempre una especie de fórmula o... Eh, de gobierno. Siempre lo que ha habido es una especie de estrategia o fórmula de gobierno, haciendo aparentar que existe un territorio gobernado, haciendo aparentar que existen autoridades. Y cuando hablo del que cuando fueron en ayuda, me hablo de Clinton y su familia, que hoy poseen la mayor concesión minera entre Haití y Haití y República Dominicana. A eso fue que ellos fueron. Y a propiciar el mayor desastre social que se pueda registrar en pueblo alguno en estos tiempos. Pero a costa de pensar que esa solución solamente existiría con República Dominicana. Y es lo que nosotros nos apena y nos preocupa que se haya diseñado un proyecto de reglamento de, que de contingencia por las consecuencias que traería, los desorden que se producirían, y eso se habló en el 2019, y lo que se está viendo hoy, yo compro la idea de alguien que escribía, estos acontecimientos de Haití no es solamente natural por el, por el desorden administrativo y por la falta de oportunidades y por la inseguridad, por la miseria que hay allí, también están siendo empujados y motorizados por una oposición que está ahí y que vive de lo peor, porque viven y sustenta su tentáculo en tráfico de armas, tráfico de droga tráfico humano y todo lo que usted pueda pensar de negocio ilícito. Dominicano, advertimos que de no ponernos las cosas claras, podríamos nosotros amanecer un día muy preocupadito. Y se le ha advertido. Y el presidente Luis Abinader, que ha dicho en reiteradas ocasiones, y voy a hacer como hicieron lo del grupo que procura el aborto, lo voy a sugestionar al sentir de que usted mismo ha dicho que no habrá solución haitiana con República Dominicana, y lo reiteró diciendo que era imposible, y nosotros creemos en su palabra. Ahora, a diferencia de lo que yo defendía ayer, de que usted pudiera dar una opinión como ciudadano, como, como individuo, acerca de las tres causales, eso no lo obligaba a usted eso no lo obligaba a usted frente a esos que están proclamando el aborto en la República Dominicana con las tres causales, porque usted se debe a ser presidente de todos los dominicanos, y no todos estamos de acuerdo. Pero sí usted puede tener un pensamiento, a diferencia de eso, cuando se trata de soberanía, de territorialidad, de frontera, de autodeterminación, son los requerimientos que dice la Constitución que el Presidente de la República habrá de cumplir y al momento de juramentarse jura ante Dios, ante el territorio y ante el mundo cumplir esos que son las bases de nuestra nacionalidad dominicana para que no se confundan una cosa con la otra. Yo mandé un gráfico de lo que sería ya, en términos reales, ahora mismo, Amado, tú, Yaryan y yo, podemos, y usted, podemos hacer un viajecito a Pedernales. Y va a encontrar que ahí en Pedernales, cuando tú llegas a Pedernales, ya no hay para dónde coger, porque ese es el freno de, del territorio. La frontera. Esa es la frontera, y lo que hay es una montaña altísima que hasta para subirla es imposible, nada más los escaladores. Entonces, cuando ese territorio... Que empieza en la parte blanca posiblemente estaría transitando a favor de la otra nación la parte amarilla pero eso no es un invento eso es una descripción de un levantamiento hecho seriamente porque las poblaciones de muchos de esos pueblitos de zona fronteriza dominicanos han emigrado de allí, quienes se han ido adentrando a hacer vida social ahí. Bueno, una etnia importante haitiana, donde ya están familias han nacido muchachos, han casado con dominicanos también algunos, y dominicanas, porque eso es, eso es normal, natural. Pero cuando nosotros planteamos, vuélvame a poner la, la, la gráfica, de esa naturaleza, que se está dando en la República Dominicana, quizás producto del abandono de gobiernos al desarrollo de esa zona, en su más amplia expresión, nos coloca a nosotros en dificultad porque territorialmente estaríamos perdiendo prácticamente a independencia, ¿verdad? Elías Piña, el propio Dajabón, Montecristi, y pedernales. ¿Usted sabe por qué? Por lo que hemos hablado y advertimos que se está provocando esa estampida, ese proyecto de conato en Haití para darle funcionabilidad a lo que se ha pretendido siempre desde la ARNUT y las Naciones Unidas que fue lo que le costó a Balaguer dos años de gobierno en el 90. En el 91 le pidieron a Balaguer que aceptara construir los hospitales que hoy se está diciendo que se firmó a principio de gobierno para que se construyeran en Haití, que es un buen paso, ¿verdad? Nos quitan un virado, se ponen un virado y nos quitan el discurso porque nosotros advertíamos que lo que querían era queremos hacer tantos hospitales para el pueblo haitiano, pero en territorio dominicano, porque siempre han querido diseñar la franja neutral que sería esta, donde se estarían colocando los campamentos y que ya no es ajeno a la conciencia del dominicano. Pongamos atención a esto. Ese reglamento que estamos criticando, que se ha cumplido como si fuera la panacea para esperar un brote, diría yo, de, de, de indocumentado, recibirlo y que tengan un estatus de refugiado en República Dominicana, porque lo que está de aquel lado es un desastre, y ahora vamos a repetir, y pónganme la imagen de los jueces, de los cuatro jueces, del, de los cuatro ex jueces del Tribunal Constitucional, que ha, ha, han advertido estos, no, ese es al final, ese es el nuevo, ese es al final, donde están ex jueces, alertan sobre acuerdo prechequeo. Ustedes recuerdan que el día pasado resaltamos que estos jueces hicieron un, una rueda de prensa. ¿Y dónde está el prechequeo? Aparte de, de ese prechequeo, estos son los cuatro jueces. Está Katia Miguelina, está eh, Jotin Curi, eh, hijo. Eh, espérate, se fue ahí. Jotin Curi, David. David. Entonces... Wilson Gómez. Wilson Gómez, que es ahora actualmente el presidente del Instituto Duartiano. Permitir la instalación de áreas preautorización en territorio dominicano para funcionarios de la Dirección Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Ahí a partir de ahí estamos entregando parte de nuestra soberanía. Si eso sucede. Por eso se advierte. Pero ¿qué tiene ese apartado del del segundo punto, el anexo, es que República Dominicana no tendría forma de negar la entrada de indocumentados que aspiran a tener asilo político en la República Dominicana, por su situación, por la que están pasando. Pero eso sí se firma y sí se ratifica. Lo cual nosotros entendemos es una barbaridad. En momentos que nosotros todavía estamos procurando de ser un país eh, de desarrollo, de proporcionarnos a nosotros mismos salud, eh, empleo y demás. Cargarnos la miseria de otro país solamente porque hayan grupos que así lo quieren y países que debieron de ayudar a Haití a recuperarse en Haití como habíamos acordado en el 2010. Y lo que han hecho es irse a aprovechar... Y lo han sumido en la mayor pobreza todavía, mucho más, porque no han aportado nada. La República Dominicana sigue siendo quizás el soporte más importante para ese pueblo en solidaridad, en salud, en empleo, en demás. ¡Carajo! ¿Qué más quieren de nosotros? Bien, gracias Francis. Adelante.